Bueno, en la conferencia de, de hoy lo que vamos a ver sobre todo es aprovechando el aniversario de, de Bizum que hicimos hace la semana pasada, cinco años, pues contar un poquito sobre cómo surgió la idea, cuáles fueron las necesidades que se intentaron cubrir en el momento en el que se lanzó Bizum y hablar sobre todo de que fue un caso de éxito de colaboración de, de, de la banca española sobre todo. Bueno, Bizum es una plataforma de... de de intercambio entre usuarios. Es, una, es un proyecto de colaboración de la industria financiera para promover sobre todo pues, tres aspectos, ¿no? el, la innovación, la digitalización y proporcionar una alternativa a los medios de pago tradicionales como pues, el efectivo, que quizás no son tan seguros o tan transparentes como podríamos eh, pensar. Que lo que que ha conseguido sobre todo es eh, una penetración muy grande en las aplicaciones móviles de las entidades financieras, ya es una de las herramientas más usadas dentro de las aplicaciones móviles de los bancos y sobre todo pues poco a poco pues con la popularización del, del servicio pues se ha convertido casi en el referente que, que vemos hoy en día para compartir pagos entre amigos y de ahí pues queremos escalar a otros pagos, a otros casos de uso. Bueno, hablando sobre otros métodos de pago, yo creo que lo que viene a complementar precisamente Bizum es esa oferta que tienen las entidades financieras. Eh, ahora mismo pues, eh, las entidades pues, tienen tanto la posibilidad de que sus clientes paguen con, con dinero en efectivo, con una transferencia electrónica o con, o con tarjeta. Lo que viene a complementar Bizum es esa propia oferta comercial que tienen las entidades. ¿no? Es decir, que yo ya puedo utilizar no solamente pues, la tarjeta para pagar online, sino también la propia cuenta eh, en este caso con Bizum, pues para poder ofrecer pues unos métodos de pago innovadores y ágiles tanto al consumidor final como al el, el propio pues comercio, ONGs o cualquier empresa que pueda integrar Bizum como fórmula de pago.